Cantan así los hombres de mi tierra, cuando aran la tierra y se acuerdan de la amada. Puran amor al son de los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adorada. Puran amor al son de los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adorada. F -F -F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 Con ritmo y ¡Poderme esta cumbia alegre y no me cae prendan las velas para gozar, allá en la cumbia va Quiero bailar esta cumbia alegre y tropical picar que prendan las velas para gozar. Bailan la cumbia en bar.